Lo que va a pasar con esta rutina es que al decir la palabra apaga, el asistente va a entender de una vez que es la televisión. Ok, Google, apaga. Y así no apagará ningún otro dispositivo que no sea el televisor. Pueden poner cualquier palabra que quieran, lo que quieran, para que se apague su televisor.